lanzando nosotros tratamos de que él no haga ese tipo de jugadas pero la hace bueno saca un batazo profundo entre medio lesión de fin la bola ¡Oh! ron el batazo aquí para edwin espinal las águilas toman tomando del partido una carrera por cero cuadrangular presidente bueno, y Edwin, ya hablábamos de sus estadísticas contra el equipo de los gigantes, tipo que comenzó bateando 4-44 con un cuadrangular y tres vueltas producidas. Esta vale mucho porque coloca al equipo. De...